Sin batar huele con el en gran le buen sonche coches de paz onda cubido con mi en con velo Todos estamos ya en Haití, tierra bendita. Haití, declaramos bendición. Aquí está Camejo conmigo. Ya estamos en tierra haitiana, mundo renovación para las naciones. Declaramos que de aquí hacia allá toda esta tierra será llena de la gloria del Señor. Amén. En el tiempo es maravilloso para la República de Haití, el no Camejo al la ver la gloria dios. vemos que ha llegado el punto de partida y declaramos que los cielos se abren en el nombre de jesús Amén. sobre ti declaramos que jehová es el dios de los cielos sobre ti y que jehová reina y que no hay otro dios como nuestro dios y que el cristo es I die the way En una vida de victoria Creemos que Dios va a entrar aquí con poder y victoria Amén, gloria a Dios Amén Lo creemos, Dios va a entrar Salvación, victoria y luego viene Abundancia, digan abundancia Abundancia ¿Creen que Dios va a dar abundancia? Amén Dios, yo quiero una mente que me aturda aquí ¿Creen que Dios va a traer abundancia aquí? Amén All <laughs> subido cubido ¡No, no,